Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque. Seguimos con las canciones del Beatbir. Vamos a ir con la que hasta ahora es mi favorita, Jerry Hale, con Well Good Shuts the Door. Una canción tremenda, lo tiene todo. Pero vamos a ver en directo cómo, cómo se desarrolla esto. Quiero volver a dar las gracias por poner mis vídeos en la final nacional de Ucrania. De verdad, ya coyo. Um, bueno... Quiero ver esta actuación porque tengo las expectativas tan altas, como digo, lo tiene todo. Es que tenéis que escucharla, así que no voy a adelantar nada más. Vamos a ir con Jerry Hale When God, Shut the Door. Wow. Uh, me encanta esta corona con los cascos brutal en serio es muy brutal increíble en serio Me encantan también las coristas, el maquillaje, los vestidos... ¡Brutal! ¡Oh my God! ¡Tremenda! Oye, me está gustando mucho las escenografías ¡Dale! Oh my god, cómo suena esto O sea... Ucrania, lo tenéis muy difícil, o sea... Qué... ¡Qué tremendo Dios, Jerry Hale! Bueno, las expectativas se han quedado ahí, en lo alto. ¡Wow! En directo. Increíble, en serio. Me ha encantado la escenografía. Las coristas. Ella, ¿cómo canta en directo? ¡Wow! Además, me gusta mucho su presencia me... y la ropa. O sea, ¡wow! ¡wow! ¡wow! Estoy alucinando. Porque, bueno, luego pierden un poquito de fuerza a la hora de cantar en directo. Y no, aquí no. O sea, increíble, increíble. Jerry Hale, enhorabuena Ucrania. De verdad, mmm, pedazo de canciones increíbles. Bueno, hasta aquí Jerry Hale, a la que creo que mantengo en el número uno. Aunque está ahí, ahí con... Bueno, lo veréis después... Pero, pero esto podría ganar perfectamente. Además es la favorita no solo para mí, sino para muchísima gente. Así que, bueno, vienen a por todas y en directo ya lo veis. Increíble. Espero que, que sea una de, de las que esté arriba porque es que no se puede desperdiciar esta oportunidad de enviar esta gran canción. O sea, increíble. Bueno, hasta aquí este vídeo de Jerry Hale. Y os digo, increíble su directo. Me ha encantado. Nada, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like, suscribiros y seguimos con la reacción del Bitbir. Vamos a verlo en el siguiente vídeo.